Bienvenidos a las clases de pintura y dibujo A través de este video estamos introduciendo lo que son las clases El día de hoy vamos a trabajar algunos ejercicios de dibujo Antes de empezar me gustaría explicarles que para poder comenzar a pintar Deberíamos primero de manejar un poco el dibujo No es obligatoriamente pero es lo recomendable Así que comencemos Ahora vamos a estar trabajando con líneas horizontales, líneas verticales, líneas diagonales y líneas en curva. Así que comencemos con las repeticiones en líneas horizontales. Tratemos de siempre llevar el mismo espacio entre cada línea. Recuerden, mientras más seguro el trazo y más rápido, mejor sale el resultado de la línea. Hay que estar conscientes de que este ejercicio no nos va a salir perfecto el mismo día, el primer día no nos va a salir perfecto. Deberíamos de ir repitiéndolo para que cada vez salga mejor. Esto es cuestión de práctica. Vamos a tratar de hacerlo más rápido y miren cómo va mejorando el trazo. líneas que no van a salir perfectas perfecto ahora continuamos con lo que son líneas verticales Deben apoyar esta parte y dejarla deslizar hacia abajo. Recuerden que mientras más libertad le den al lápiz, mejor va a salir la línea. más espacio arriba que abajo es porque la línea tuvo una ligera inclinación pero continuamos esto va a ir mejorando cada vez mientras más practicamos entonces continuamos con las líneas diagonales recuerden darle seguridad al trazo y siempre mantener la, una misma distancia entre cada línea. También deben de tratar de estar lo más cómodos posible. Las primeras me empezaron saliendo un poco torcidas, pero al final pude ir mejorando. Ahora continuamos con las líneas curvas. Y ahí pueden ver cómo va mejorando mi trazo. No importa el espacio que dejemos, de dos líneas, no volvemos atrás. por hoy espero que les haya gustado el vídeo y que sea de mucha utilidad para ustedes espero ver sus prácticas y hasta la próxima